¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Espacio de Excelencia. Aquí ya estamos listos en la tarde, casi noche ya, de lunes. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy Fertoraya. Y bueno, pues estamos ya en el primer programa del mes de diciembre, el último, el último mes del año de este año eh, 2021, un año... Es interesante, complejo, diferente al cual hemos estado viviendo ya desde hace un par de años. ¿no? Entonces, pues el día de hoy les tengo un tema que me parece importante, eh, trabajar en estas épocas del año donde se mueven eh, muchas emociones, muchos recuerdos, donde se gestan también eh, muchas opciones y oportunidades también, de, de este, empezar nuevas opciones, nuevos ciclos. Así que va a ser un tema bien, bien interesante. Así que les invito a que se queden aquí en Espacio de Excelencia desde la señal de Census Capacitación con Sentido. Y bueno, pues, eh, ojalá que estés teniendo una tarde eh, interesante, una buena, eh, pues... Eh, tarde que estés pasando con los tuyos. Eh, estoy checando aquí en mis redes sociales por ahí un algún mensajito que me que me enviaron pero no lo encuentro. Pues quería compartir una pregunta que me hicieron pero bueno, no no la encuentro. Hoy, ahorita vamos vamos viendo, no se preocupen. Así que bueno, pues vamos a entrar de lleno a uh, el tema que hoy nos ocupa que he titulado el programa como la importancia de trabajar con nuestras emociones. Desde mi perspectiva, desde la perspectiva personal, amigo, amiga que nos está escuchando, el trabajo con las emociones es un trabajo fuerte, un trabajo importante que nos va a permitir o nos puede permitir un crecimiento importante en nuestro desarrollo personal, porque eh, hoy en los últimos estudios que hemos estado teniendo eh, pues en diferentes universidades en el mundo, se ha llegado a conclusiones de cómo es que nuestras emociones pueden impactar en los resultados que tenemos o que podemos obtener en el trabajo, en la familia, en las relaciones personales, eh, por supuesto con la pareja, con los hijos, en fin, es decir, impacta en todas las áreas de nuestra vida. Y yo te preguntaría, eh, ¿cómo te gusta ir eh, en la vida con teniendo buenos resultados, eh, sintiéndote mm, completo, completa, a plenitud, o prefieres tener eh, resultados mediocres, prefieres sentirte todo el tiempo con un estado emocional eh, bajo, complicado, difícil, tener una sensación de amargura, decepción, ¿cómo tú decides estar en, en tu vida, estar en, como protagonista de tu vida? ¿Cómo decides estar? Yo quiero pensar, yo quiero imaginarme, amigo amiga, que la decisión que, eh, o la respuesta que tú me estarías dando es que te gustaría tener una buena sensación buenos resultados, una buena calidad de vida, al menos dentro de eh, los contextos o dentro de las opciones que se puedan tener. Eh, si bien es, no existe eh, una vida perfecta, porque nadie es perfecto, pues sí si pudiéramos elegir una... vivir una vida estable, confortable, agradable, la mayor parte del tiempo al menos. Se dice, se dice, amigo... Se dice amiga que eh, diciembre y enero tiende a ser eh, de los meses o de la época del año donde suele eh, moverse muchas energías o muchos estados emocionales, principalmente hacia, por ejemplo, estados de tristeza, de estados depresivos, en, en donde las personas... ...de alguna forma no se sienten con esa energía, con esa motivación que muchos deseáramos. Eh, incluso se, eh, también se, varias investigaciones por ahí nombran como la época más eh, triste del año. Incluso hay un día que no recuerdo exactamente qué día, creo que es de enero, el día más triste del año, estadísticamente hablando... Y periódicamente hablando. De tal forma que diciembre y enero, eh, contrario al que pudiésemos imaginar a quienes acostumbran festejar épocas navideñas o épocas de, de nuevo año, de nuevo año el, la gente eh, también toca emociones y sensaciones de tristeza y de depresión. Así que te dejo a ti la eh, pregunta... Ahí al aire para que nos puedas responder. ¿Esta época para ti la sientes y la vives de forma alegre o triste? ¿Esta época para ti qué simboliza, alegría o tristeza? Ojalá que nos puedas seguir, nos puedas responder por ahí en redes sociales cómo estás o has venido viviendo esta época del año. Trabajar las emociones y lo importante que es precisamente eh, estar en esta época gestionando nuestras emociones. Bueno, quizás lo primero que necesitamos definir, amigo amiga, es eh, qué es manejar las emociones o cómo es que eh, podemos gestionar nuestras emociones o en otro concepto también se le llama inteligencia emocional. Bueno, vamos a definir esto más específicamente. El manejo de las emociones es la habilidad que tenemos a la hora de gestionar o canalizar, es decir, eh, comunicar, accionar, los distintos eh, tipos de emociones que pudiéramos estar sintiendo. Repito, es la habilidad que tenemos a la hora de comunicar o este, actuar a las distintas emociones que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Esa es esa habilidad. Yo te pregunto, ¿qué habilidad tienes tú? Una habilidad adecuada, correcta o una uh, habilidad eh, que te genera problemas o dificultades. En pocas palabras, eh, coloquialmente pudiéramos decir que hay gente que no sabe cómo canalizar las emociones y, y entonces se mete en problemas, eh, puede ser una mm, gente iracunda, complicada, difícil, eh, o a lo mejor depresiva, eh, este, que comúnmente tiene estados emocionales tristes, en fin, o lo contrario cuando está sintiendo las emociones, pues eh, las reconoce eh, y las trabaja y por supuesto las comunica correcta y adecuadamente, no de forma impulsiva. Esto implica que mm, nosotros, de acuerdo a la forma en cómo proyectamos y comunicamos nuestras emociones, va a depender la respuesta del medio que, te que tenemos. Para ello, qué significa o qué son las emociones. Es importante que sepas qué son las emociones para que tú, con base en esta información, puedas empezar a trabajar la gestión de tus propias emociones. Las emociones son reacciones fisiológicas, rápidas, súbitas, que experimentamos todos. Y son producidas comúnmente por estímulos externos o por ideas, recuerdos, pensamientos, lugares, personas o circunstancias. Repito, las emociones son reacciones fisiológicas que se dan súbitamente de forma rápida y que se experimentan o que se producen debido a estímulos externos, a pensamientos a recuerdos, a personas o circunstancias. Así que aquí te doy el primer dato importante, amigo, amiga. Las emociones tienen una implicación fisiológica, es decir, se sienten en el cuerpo. Bioquímicamente, el cerebro empieza a detectar lo que percibe y en consecuencia, el cuerpo actúa o reacciona ante ese estímulo, o si la detección del cerebro es debido a un recuerdo o pensamiento, entonces dice, ah, está ocurriendo esto, y entonces nuevamente el cuerpo actúa. De esta forma, por ejemplo, cuando alguien quizás nos puede insultar, quizás la emoción que puedas estar sintiendo o eh, sientas en esos momentos es de enojo o ira o molestia. Es un ejemplo que te doy. Tú reconoces el enojo, le das nombre pues a, a la emoción porque ya estás acostumbrado. Sin embargo, la primera vez mmm, sientes eh, algo, fisiológicamente hablando, quizás como eh, enrojecimiento de tus mejillas, quizás tu, tu mandíbula se endurece, tus manos se tensan los por el enojo o la ira. O a lo mejor la garganta se te cierra porque no puedes gritar, o a lo mejor al revés, empiezas a gritar, es decir, actúas. Y todos estos cambios fisiológicos es a lo que le llamamos emoción. De tal manera que dentro de todo la gama de acciones y, y, y cambios que vivimos, existen tres, eh, digamos, eh, formas de eh, generar o de proyectar lo que estamos viviendo. Las emociones, tal cual, la emoción, es decir, las sensaciones fisiológicas, esa es la emoción, tienen muy poca duración de unos cuantos minutos a uno o dos minutos cuando mucho la, la emoción. Tres minutos ya es mucho la emoción. La cuestión fisiológica, ¿sale? Es decir, cuando se detona esa palpitación de, de, de, del, del corazón, esa hiperventilación, esa, esa reacción de, de tus manos de quizás querer golpear a alguien si estás enojado o enojada. Todas esas reacciones fisiológicas se dan y duran más o menos de entre segundos hasta dos o tres minutos, cuando mucho. Ese es el primer componente. El segundo componente, amigo amiga, son la, los sentimientos. Es decir, cuando la emoción, al ser consciente y al ser reconocida, le damos un nombre. Estoy enojada, estoy enojado, estoy triste. Eh, estoy alegre, contento, contenta, ¿sí? Cuando le podemos poner nombre o somos capaces de ponerle nombre es porque sabemos lo que estamos sintiendo, somos conscientes de lo que sentimos y entonces sabemos eh, el nombre que tiene esa emoción. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente es lo que comúnmente le llamamos estado emocional. Es decir, es cuando la persona tiene en el tiempo estado o estados emocionales de tal forma que hacen que su filtro de la realidad eh, se viva de determinada forma. ¿A qué voy con esto? El estado emocional es cuando nosotros decimos Ah, esta persona siempre está triste, o siempre está o siempre está enojada, o siempre está alegre, o <coughs> eh, siempre tiene este, esa, esa, ese, ese humor negro, o siempre está buscando pretextos, siempre está de malas. todo Todas esas eh, descripciones que podemos eh, descubrir las personas es el estado emocional. ¿Por qué? Porque las personas, al estar en un estado emocional, la duración de esa mezcla, de esa, de esa mezcla de emociones, le permite estar en un permanente estado, de tal manera que al mismo tiempo podemos eh, decir que la persona vive o ve así su realidad. Ejemplo. ¿Cuál describirías, amiga? amigo que tienes eh, comúnmente eh, como estado emocional permanente? ¿Te puede describir como una persona alegre, como una persona mmm, triste, como una persona eh, este, enojada, seria? ¿Cómo dirías que te describirías? Ojalá que nos puedas compartir eh, cuál es el estado emocional al que comúnmente tú estás en el, a lo largo del día, la mayor parte del tiempo. ¿Cuál dirías que es tu estado emocional? Si alguien te preguntara tu estado emocional, ¿qué dirías? ¿Qué, qué es triste, alegre, serio, seria, enojado, enojada? ¿Cuál sería? ¿Sí? De tal manera que entonces tres componentes. La emoción, que es fisiológica, la, la, la sensación o el sentimiento, que es ponerle nombre a la emoción, y el estado emocional, que es el conjunto de eh, emociones y sentimientos a lo largo del tiempo, que mantiene a la persona a lo largo del tiempo, que incluso eh, eh, se convierte en el filtro de la realidad. Es decir, cuando una persona eh, comúnmente está ansiosa, todo el tiempo, es decir, tiene eh, incluso hasta crisis de ansiedad, el filtro con que ve su realidad es amenaza, porque detrás del de estado emocional o el, en, clínicamente hablando, trastorno de, de ansiedad, existe el miedo y la inseguridad. Hay una amenaza. De esta forma, amiga, de esta forma, amigo, podemos identificar lo importante que son las emociones. De tal forma que, ejemplo, ¿qué pasaría si no eres capaz de nombrar a la emoción y simplemente actúas? Huyes, peleas, gritas, lloras y no nombras, no sabes qué es lo que tienes. ¿Cuánta gente no describe, incluso no sabe qué es lo que tiene. Dice que me siento mal o no sé qué es lo que tengo, me siento inquieta. Es decir, no hay ninguna emoción llamada mal y no hay ninguna emoción llamada inquieta. La dificultad de ponerle nombre a este, las emociones, amigos, eh, genera un problema para poder gestionar, para poder tener eh, una respuesta correcta y adecuada eh, a, a, las, eh, a los estímulos, a la emoción y a los estados emocionales. Lo cual implica, amigo amiga, que quienes no son capaces de saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le está ocurriendo, es más complicado poder eh, actuar y reaccionar correcta y adecuadamente a las circunstancias. Porque cuántas veces no has visto o no has vivido un evento y tu acción o reacción es desmedida, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, un insulto de un claxon cuando vamos manejando, ¿Cuántas veces no has escuchado en las noticias que eh, un tipo oh, saca la pistola y te, le dispara a alguien de del de carro, carro de al lado, simplemente porque lo insultó? ¿O cuántas veces no te ha pasado que ante eh, una agresión física tú eres incapaz de reconocer que eso no está justificado? Y dices, es que pues, no, no pasó nada, ya, ya se reconcilió conmigo. Los dos extremos, ¿no? Es decir, eh, el, eh, el extremo exagerado de la reacción de sacar la pistola o incluso matar a alguien. Estoy poniendo un ejemplo eh, polarizado. Ante un tlaxonazo de una mentada de madre, como comúnmente como muchas veces ocurre. es Esa reacción desmedida. O la otra, ante un golpe, un insulto físico, o, este, un maltrato físico, violencia, pues, uno dice, no, no pasa nada, ya, ya se reconcilió, ya me pidió perdón. Eh, digo, y no es que no sea válido el perdón, sino la reacción no, de la persona es, eh, no pasa nada, o sea, eh, no reacciona, pues, no, no, no actúa en consecuencia. Los dos polos implica que tiene problemas de gestión emocional y por lo tanto, y por lo tanto va a tener problemas a lo largo de la vida. Yo te pregunto a ti, amiga, yo te pregunto a ti, amigo, ¿sabes qué nombres tienen tus emociones? ¿Conoces a tus emociones? ¿Sabes en qué parte de tu cuerpo viven tus emociones? ¿Cuántas veces te ha ocurrido que algo estás sintiendo pero no sabes qué es. No atinas a reconocer qué te está pasando, si es enojo, si es frustración, si es ira, si es tristeza. Uh -huh. Y eso implica entonces en consecuencia de cómo vas a poder resolver correcta y adecuadamente la gestión de las emociones si no conoces. Lo voy a poner con estas palabras, aunque quizás no sea lo más correcto, pero para que me dé a entender. Si no conoces al enemigo, hablo de las emociones, visto desde esa perspectiva. Eh, si no conoces al enemigo, ¿cómo te lo vas a poder enfrentar? Esto implica algo y también subrayo. Las emociones no son enemigas nuestras. Lo puse así en términos de... Si no sabes qué es lo que te está ocurriendo, ¿cómo vas a poder gestionar eso que te está ocurriendo? ¿Cómo vas a poder trabajar con ellas? Porque también existen algunos estigmas sociales y culturales que impiden precisamente el que podamos ponerles un nombre o reconocer que hay emociones, que estamos sintiendo algo socialmente y culturalmente hablando, amigo, amiga, no es bueno, no es bien visto, y por ejemplo, tomo esta época, que sintamos tristeza. ¿Cuántas veces no has querido tú huir de sentir tristeza? No quieres sentirte triste, no quieres sentirte deprimido. Bueno, estas emociones... Por lo tanto, entonces, culturalmente, incluso desde la familia, nos dicen, no es bueno sentirnos tristes. Hay que estar alegres, hay que estar en la fiesta. Y no digo fiesta de, de andar de, de, de, de parranda, sino hay que estar alegres. O al revés, no es bueno eh, estar enojado, tener ira. Y entonces también reprimen esa emoción nuestra. ¿Recuerdas el primer componente de las emociones? ¿La fisiología? Bueno, este primer componente de las emociones, amigos, significa que nosotros estamos hechos, construidos de, eh, de esa forma. Fisiológicamente no podemos evitar sentir las emociones. El cuerpo la siente. A lo mejor no la reconocemos, pero el cuerpo no miente. Quizás, este, incluso pudiéramos decir que eh, no sentimos nada, estamos se llama eh, laxo, plano, no siento. Bueno, podrás no reconocer la emoción y conscientemente, y lo pongo entre comillas, no sentir nada, pero tu cuerpo lo siente. Invariablemente tu cuerpo lo siente, porque el cuerpo no miente y entonces puedes eh, tu cuerpo quizás está acartonado está rígido o eh, al revés es, se altera muy rápidamente salta eh, se pone a la defensiva eh, tiene ganas de huir, correr esta ansiedad que siente uno o el cuerpo está abatido es decir, no se mueve el cuerpo habla el cuerpo tiene memoria de tal forma que prácticamente todos estamos diseñados para sentir. Y las emociones no son ni buenas, ni buenas, ni malas. Es decir, ni la tristeza, en el ejemplo que te di, ni la ira, en el mismo ejemplo, es malo o son malos. Eh, no recuerdo si ya en otros programas les puse eh, un ejemplo, y si no, te pongo este ejemplo, amigo o amiga. Imagina que a tu casa tú le pones la alerta contra incendios o la alarma contra incendios. De tal forma que cada vez que haya un incendio, o pueda haber un conato de incendio, la alarma se enciende. Empieza a parpadear y a sonar, ¿no? Para avisarnos. Bueno, la alarma simboliza la emoción. Comúnmente, ¿qué hacemos? No hay que estar tristes. ¿Qué hacemos? O aplastamos la tristeza y decir, no, no, hay que estar alegres. O nos distraemos, ¿no? Para no estar tristes. Eso equivale a, en el ejemplo de la casa, contra del ejemplo del alarma contra incendios en tu casa, colocas la alarma, se enciende y tú vayas... Y desconectas la alarma. ¡Ay! ¡Ya! Ya pasó, ¿no? Ya no, ya no me, me, me incomoda el ruido, la luz de la alerta contra incendios o la alarma contra incendios. Y ya. Yo te pregunto. Si haces eso, ¿el incendio se apaga solito? ¿O desaparece? No, ¿verdad? Es exactamente lo que muchas veces nos eh, han enseñado la sociedad, la familia, con o sin intención. Aquí no estamos para culpar. Es simplemente así nos han enseñado y así hemos aprendido. A apagar esa alarma. Las emociones son la alarma de nuestro cuerpo y de nuestras emociones o vidas, mejor dicho. La alarma de nuestro cuerpo y de nuestra vida, de que hay que hacer ajustes, de que hay que apagar el incendio. Si algo está ocurriendo, hay que poner la atención, ¿El, el sonido, ¿dónde está? Ah, es el alerta, el alarma. Es decir, es, estoy palpitando, mi, mi, mi mandíbula está tensa o mis puños están tensos, significa que estoy enojado. Entonces, reconozco lo que estoy sintiendo en mi cuerpo y entonces ubico... Y trato de darle nombre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tenso? ¿Qué está ocurriendo? Entonces le pongo nombre. Cuando la emoción tiene nombre o le damos nombre, entonces se vuelve eh, palpable, por decirlo de esta forma. Y por lo tanto, entonces podemos actuar en consecuencia. Vamos bien hasta aquí. Espero que te esté quedando claro, clara la, la explicación que te estoy dando de qué tan importante, amigo amiga, es eh, la, la, la emoción. Estoy verificando si no hay, eh, pues, este, eh, mensajes. Igual ahí en cabina, si, si hay mensajes o algo así, eh, háganmelo saber, por favor. Ok. Cuando nosotros podemos eh, reconocer que algo está ocurriendo en mi cuerpo, estoy sintiéndome de X forma, me enfoco en lo que estoy sintiendo y le pongo nombre, es mucho más fácil trabajar con mis emociones para poder canalizar y comunicarlas correcta y adecuadamente. En el nivel justo y con la acción justa, ni más ni menos. Esto significa entonces que hay un detonante, tenemos la emoción sentida, le ponemos nombre, y viene un factor importantísimo. Todas las emociones, amigos, todas, tienen una función en nuestra vida. La alarma tiene una función de avisarnos que hay un incendio. La emoción tiene la función de avisarnos, hay que hacer ajustes, hay que corregir, hay que actuar de determinada forma. Y quiero aquí hablar de las dos emociones que te hablé, tristeza y enojo, que comúnmente aparecen también en esta época del año. ¿Va? Ok. Vamos a ver, ¿qué, en términos generales, qué detonan estas dos emociones? Vamos a ir de una en una, ¿sale? La tristeza. En esa época del año, mucha gente, más que sentirse bien, contento, en familia, alegre, se siente triste, se siente deprimido, se siente deprimida. La tristeza, como emoción, se detona debido a la percepción, real o no, de una pérdida. Ya sea de algo que perdimos en el pasado, de algo que estamos perdiendo en este presente, o de algo que podemos perder en el futuro. Repito, la tristeza se detona debido a la percepción real o no, de una pérdida, ya sea de nuestro pasado, en nuestro presente, o hacia el futuro, que podemos perder. Esto detona la tristeza. Así que, en este contexto, por ejemplo, de la pandemia, eh, está aumentando la Sensación real de pérdidas, de duelos, eh, de todo tipo, físicas o materiales, eh, reales o de personas, de seres queridos o de conocidos. De tal suerte que esta época del año, pues, es el motivo de enmarcar a las personas en un contexto de tristeza, se va a acentuar todavía más. ¿Sale? Esto detona la tristeza. ¿Qué detona el enojo? En términos generales estoy hablando, el enojo se detona cuando tenemos la percepción real o no de que algo se ha transgredido, de que nuestras reglas personales fueron eh, transgredidas, fueron eh, aplastadas, fueron este eh, no fueron respetadas. repito el enojo surge o se detona con la percepción real o no de que mis reglas de que nuestras reglas no fueron respetadas fueron transgredidas. ya tienes entonces, los dos detonantes, en términos genéricos, de la tristeza, la pérdida, del, del enojo, de la ira, la transgresión. ¿Vale? Déjenme ver, un tantito. Eh, eh, eh. Ok, va. Una vez hecho esto, una vez identificado qué detona... Cuando empieces a sentir tristeza y, o enojo, lo más recomendable entonces es preguntarte ¿qué me está haciendo sentir? ¿Tristeza o enojo? Pero más concretamente, si ya sabes que es, por ejemplo, enojo, ¿qué reglas fueron eh, violadas, fueron transgredidas, reglas mías. que no fue respetado? Si es tristeza, pregúntate. ¿Qué perdí? ¿Qué estoy perdiendo o qué puedo perder? Lo mismo ocurre en el enojo. ¿Qué reglas en el pasado no fueron respetadas? ¿Qué reglas no están siendo respetadas? ¿O qué reglas están en peligro? de no ser respetado están está en riesgo. Porque eso entonces te va a permitir a ti, amigo o amiga, poder primero bajar de la revolución y verlo en, en contexto más, eh, en este, más manejable a la tristeza o al enojo. Eh, de tal forma que eh, puedes entonces eh, parar un poquito y analizar qué detonó la tristeza y el enojo. Entonces, ¿qué es detonó? Primero reconozco la emoción y después, ¿qué la detonó? Y por último entonces, en consecuencia, amigo amiga, viene y ¿qué rayos voy a hacer con esto que estoy sintiendo? con esto que estoy pasando. ¿Qué rayos voy a hacer con mi tristeza o qué rayos voy a hacer con el enojo? Y nuevamente me voy a ir entonces una a una. Vamos a ahora empezar con el enojo. El enojo. Cuando yo detecto que la mandíbula se pone eh, rígida, muerdo los, los dientes, las manos... Ah, están tensas, el cuello también, en fin, eh, la siguiente situación que tenemos de resolver es cómo voy a mostrar que no están siendo respetadas reglas personales. Si yo pedí que este, se llegara a tal hora en a la reunión y no se llega a tal hora, estarás molesta, molesto, a lo mejor. Lo cual significa que tu regla de la puntualidad es importante para ti y no está siendo respetada. Es un ejemplo que te di. Imagínate entonces que es tu cumpleaños y, bueno, pues, eh, todos tus amigos, todas tus familias Llegan puntuales, te conocen este, y te estás ahí, pero la persona que acabas de conocer, que tienes algunos meses de conocer, que empieza a ser importante en tu vida, es decir, una pareja en puerta, no ha llegado todavía y llega 30 minutos tarde a la reunión de tu festejo eh, donde tú pusiste una hora que iba a empezar. Llega con flores, contento, contenta, según el caso. Pero tú ya estás enojada o enojado ¿Cómo reaccionas? En consecuencia, si no sabes que lo detonó. No el que ha llegado tarde, sino el que transgredió una regla tuya. Que no... Si no detectaste que en realidad estabas enojada o enojado. Entonces, comúnmente es quizás altamente probable que cuando lo, lo veas o la veas venir, pues le dejes de hablar o mm, le reclames o este, en casos extremos ya no le dejes entrar. Estoy poniendo un ejemplo para que veamos. Eh, ¿cómo, ¿Qué tan importante es el manejo de las emociones? Trabajar con ellas ¿Te imaginas esta escena? ¿La has vivido tú? ¿O con alguno de tus amigos o amigas? ¿Has visto que alguien ha tenido este tipo de reacciones Cuando está enojado o enojada? Bueno Vamos con ese ejemplo, sigamos Yo te pregunto Porque puse ahí Mañosamente un dato interesante Dije que esa persona que tiene pocos meses de conocerte o de que se conozcan y que eh, empieza a ser importante en tu vida. Una pareja reciente. Yo te pregunto a ti, amigo. Yo te pregunto a ti, amiga. ¿Esa pareja, en este ejemplo, sabría a estas alturas, poco tiempo, de tu vida, de conocerse, ¿sabría esa regla tuya? ¿Sabría lo importante que es para ti eh, la puntualidad? Muchas veces, sobre todo en el caso del enojo, en el caso de la ira, como no sabemos por qué se da, cuáles son las... Eh, los procesos del enojo, como te lo expliqué ahorita, simplemente actuamos y nos vamos sobre la persona, a golpearla, a insultarla, a gritarle, es decir, porque además nos han dicho, no te quedes con las emociones, suéltalas. Entonces, pues, las sueltas y vas, ya sea físicamente agrediendo o verbalmente, ¿no? Pero, ¿cuántas veces, amigos?, esa persona que nosotros percibimos que transgredió nuestras reglas, conocía nuestras reglas, esa que transgredió. ¿Cuántas veces, si hacemos conciencia, ah, pues no, no sabía, esa persona no sabe que a mí me molesta, me incomoda esto, que haga esto o aquello, o que esta regla la, la, la violó? Uh -huh. al menos el 50% amigo mío 50% de las ocasiones que nos enojamos y que nos vamos sobre quien rompió mis reglas al menos 10, eh, 5 de cada 10 veces esas personas no conocían nuestras reglas ¿cómo cambiaría tú Acción, es decir, tu forma de proyectarle tu enojo, si hicieras todo este proceso de detectar, ah, es esta regla la que está transgrediendo, si sí, no se vale lo que me estás. Ah, pero, oye, no sabe, este, este cuate o esta chica no sabe que me incomoda sobremanera esto. Se lo tengo que decir. Pero ya se lo digo. ...de una forma diferente al reclamo. ¿Sí? Va por ahí, van viendo... ...qué tan importante es el manejo de nuestras emociones... ...qué tan importante es trabajar con ellas. Ok. Vamos entonces ahora... ...con el ejemplo de la tristeza. Dijimos que la tristeza... ...era la sensación o percepción... ...real o no, de pérdida. Algo perdimos... En el pasado, ¿estoy perdiendo ahorita o es probable que pierda? Imagínate que eh, vamos a suponer en el contexto de la pandemia. Perdimos a un ser querido, el que quieras, más importante para ti. ¿Cuánta gente no hemos perdido, seres queridos? Y sobre todo en este contexto, Obvio que es obvio que estemos tristes, que estemos deprimidos. Es normal, es lógico. Bueno, el primer paso es reconocer, estoy triste. Es importante porque la alerta está ahí. ¿Te acuerdas de la alerta contra incendios? La alarma contra incendios, ahí está. La tristeza es una alerta. ¿De que hay que apagar el fuego? Bueno, ¿qué hay que hacer? Cuando perdemos algo, amigo, cuando perdemos algo, amiga, significa que ya no somos los mismos. Nuestra narrativa de vida cambió abruptamente. Voy a ponerlo en, con este ejemplo fuerte, pero espero que, que, que me entiendas. Imagínate que se pierda a un padre, a una madre o a ambos. Mucha gente lo hizo, lo tuvo... Pasó por eso o está pasando por esto. La postura de la pérdida puede darse de muchas formas. Voy a poner dos ejemplos. Imagínate que haya ocurrido eso a una persona, perdió a papá y a mamá. Y entonces su narrativa, es decir, la forma como se presenta ante los demás es soy huérfano, porque eso es, ya es huérfano, ya no tiene papá ni mamá. Y entonces la narrativa es, soy huérfano y perdí a mis padres, ya no tengo a mis padres, ya no están conmigo, y entonces el, el foco es la pérdida. Y entonces las conductas, como el llanto, la depresión, se exacerban. ¿Cuál es la función de la tristeza? Comúnmente las personas tristes y, o deprimidas, eh, es decir, el estado anímico es la depresión, la emoción, eh, o mejor dicho, el sentimiento es la tristeza, eh, las conductas que tienen pues son de poca actividad, eh, empiezan a eh, lloran, eh, como que a la vista eh, se, están pensativos, pensativas, y esto implica eh, como que se vuelven a, a, hacia adentro, como que se aíslan o nos aislamos, no queremos tener contacto con nadie. Estas conductas son debido a la función de la tristeza. La función de la tristeza es escribir una nueva narrativa de nuestra vida, reescribirla, reestructurarnos, resignificar la pérdida. Ya te dije, ya te puse el ejemplo de una forma de presentarnos ante la sociedad, ante los amigos, la familia, huérfano. Ya no tengo A. Te voy a presentar ahora otra forma de presentarnos ante esta pérdida. Y si te preguntaras, ¿cómo le gustaría a papá y a mamá ser recordados? ¿Qué le gustaría a papá y a mamá que sus nietos que no los conocieron supieran de ellos? O, me dirijo a ti. ¿Cómo te gustaría hablar a tus nietos, a tus hijos, mejor dicho, perdón? A los nietos de tus padres, de tus padres que no los conocían. Y si. Hablarás del legado de papá y de mamá. Y si hablaras de qué le gustaría, qué le hubiera gustado a mamá y a papá eh, que comunicaras de ellos. ¿Cómo les hubiera gustado ser recordados? Es una postura totalmente diferente porque. Ante la postura de la pérdida, pues siempre vamos a estar, ya no tengo A. Mientras que a la postura de presentar a mamá y a papá ante la sociedad, ante una nueva narrativa, y ahora soy hijo de un hombre, una mujer, que fueron bla, bla, bla, bla, bla. Son posturas totalmente diferentes. Aquí no los tengo en el primer ejemplo, aquí los tengo en el corazón. Es más, los estoy compartiendo con mis seres queridos, incluso con seres queridos que ni siquiera los conocieron. ¿Qué postura es más eh, fuerte, más poderosa? ¿Qué postura eliges tú? Esta elección de las dos formas de ver una pérdida, un duelo, de la tristeza, pues, no la hubiéramos sabido si no hubiéramos sabido cuál es la función de la tristeza. La función de la tristeza es cómo reacomoda ahora mi vida. Cómo elijo presentarme en esta reestructura de mi vida. Y entonces se vuelve más poderoso. Ubicas cómo saber cuál es... ¿Qué detonan las emociones? ¿Qué estoy sintiéndola y reconociéndola, poniéndole nombre? ¿Y cuál es la función de ella? ¿Nos empoderan y nos ayudan a gestionar de mejor forma y manera esta situación? Es por eso que te quise presentar, amiga, amigo, esta, eh, este tema en esta época del año, porque obviamente... Eh, las emociones se están moviendo en este momento. Ya se han movido en estos dos años. Bueno, pues en esta época decembrina de Año Nuevo, por supuesto, por supuesto, se mueven eh, muchas, muchas emociones. Espero que te haya ayudado a dar un poquito de luz respecto a la importancia de trabajar con tus emociones. Te invito a que lo hagas, te invito a que leas a que asistas a talleres, cursos o con algún profesional eh, que te ayude a gestionar tus emociones. Esta es la invitación que te hago este, en esta ocasión, en este programa, para que tú puedas eh, darle un mejor cauce a esto que pudieras estar viviendo en esta época del año y a estas alturas del de proceso de pandemia que estamos viviendo. Todos prácticamente. Ojalá que te esté sirviendo, ojalá que si consideras que es, es importante para ti esta situación, que compartas y des like a esta transmisión, este, este, a este video debajo de aquí, si tienes dudas, preguntas o comentarios, que nos los nos lo puedas, por supuesto, eh, pues eh, compartir aquí en, eh, eh, en las redes sociales. Esto es lo que eh, Tenía preparado para ti. Déjame checar si tenemos algunas dudas, preguntas o comentarios. Ya estamos prácticamente en el cierre del de programa. Ok. Igual si, si encamina por ahí, hay alguna eh, pregunta que nos estén haciendo, háganmelo saber, por favor. Pero creo que no. Ok, perfecto. Bueno, pues listo amigo o amiga, ojalá que eh, este, te haya servido mucho y nos vemos por supuesto en el siguiente programa, eh, el, dentro de 15 días, donde te voy a compartir eh, un tema precisamente a colación de eh, las fechas de sembrinas y del cierre de año. Yo soy Fertoraya. esto es Espacio de Excelencia en la señal de Census, Capacitación con Sentido. Nos estamos viendo pronto, nos estamos viendo en la siguiente emisión. Cuídate, un abrazo y que la pases muy, muy bien. Eh, perfecto, gracias y hasta pronto. Census quiere brindarte una mejor preparación.